Si hubiese algún profe en Euskadi que todavía no conoces el programa Erasmus, ¿cómo le resumimos las ideas fundamentales? ¿Qué es Erasmus? Bueno, Erasmus es el gran programa de, de la Unión Europea en Educación e Información, ¿no? Desde luego, eh, yo creo que la mayor parte de los, de los docentes ¿no? conocen ya, ya el programa, pero desde luego es un programa que permite que las escuelas trabajen juntas, que puedan cooperar, que puedan intercambiar, que puedan innovar, y esa, esa es la clave un poco también de la construcción europea, que es un elemento eh, fundamental, ¿no? Eh, aporta, desde luego, entiendo, cosas buenas para los alumnos, los alumnos participan de manera activa, eh, incluso en la creación de su conocimiento, eh, colaboran en talleres, es maravilloso cómo se pueden mover por diferentes países europeos y, y trabajar, de luego desarrollan una serie de competencias en los alumnos también, también brutales, ¿no? alumnos que de pronto son muy tímidos y de pronto son capaces de trabajar en un contexto internacional, ¿no? esto es una cosa, una cosa increíble. Y para los profesores también, ¿no? profesores, yo soy también docente, entonces los profesores aprendemos nuevas metodologías, trabajamos con otros colegas europeos, ¿no? es de luego muy relevante. Por cierto, los plazos están ahora sí, sí, muy, muy sí, sí. próximos, tanto en el K1 como en el K2, pero claro, vamos a avisarles, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué se pueden enganchar a los profesionales? estos? ¿Qué atractivo tiene este programa? Bueno, desde luego, eh, lo sabemos muy bien, o sea, cuando un centro educativo se mete en el programa es muy difícil bajarse, o sea, <risa> mucho cuidado, de acuerdo con meterse, recomendamos que metáis, ¿no? Eh, porque ofrece muchas oportunidades para los centros y luego... Eh, yo creo que hay pocos programas a nivel europeo, a nivel nacional, etcétera, que, que digamos que, que, provoquen, que provoquen transformaciones tan grandes en los centros. Y esto uh -huh. lo provoca. Esto es, por eso merece la pena, merece uh -huh. la pena estar aquí. ¿Qué, es eso? ¿Qué cambia en un centro educativo una vez de que has tenido acceso a este programa? Bueno, pues cambia que puedas de, de pronto mejorar, que puedas, que puedas mejorar tus clases eh, y, sobre todo... Lo que creo que cambia de manera muy importante es que, bueno, es, es, es poder eh, permitir que tus alumnos tengan experiencias de colaboración con otros chicos y otras chicas europeos, ¿no? Uh -huh. De otros países, ¿no? Que puedan colaborar en proyectos. Y esto, esto genera competencias, no cabe ninguna duda, genera competencias siempre relevantes para los alumnos. Oh. Oye, pues es que ricasco. Muchas gracias. Es que ricasco. Uh -huh. Thank you very much. Y esperemos que en el plazo este breve que tiene la gente para apuntarse, no pierda esta oportunidad. Porque además este año hemos dicho que la cosa está bien dotada, este ¿no? Este año en educación escolar subimos un 40% de presupuesto, más de 8 millones y pico de euros por uh -huh. encima del año pasado. O sea que es el año. Uh -huh. Es el año. Pues vamos a aprovechar el año 2018 para apuntarnos a Erasmus Plus. Es que recasco. Suri.